Bueno, me queda la parte más difícil porque a estas horas, entre el hambre que hay, el retraso en el tiempo y que soy la última, voy a ir, creo, muy deprisa. Eh, después de conocer, eh, nos parecía importante eh, tratar los síntomas, es decir, las dificultades que nos podemos encontrar en los problemas de, en la alimentación, en las personas con autismo y las posibles causas, el porqué, porque partiendo de esas dos eh, eh, informaciones, de esos dos bloques de información, vamos a sentar nuestra intervención. Y la intervención, basándose en eso, hace que muchas de las frases que estamos oyendo habitualmente, como no comes porque no quiere, es un vago, tiene mucho morro, o las recomendaciones que muchas familias tienen que oír continuamente y que lo único que hacen es crearles eh, más situación de ansiedad, pero no resolver el problema como, eh, bueno, lo que tienes que hacer, la, una frase muy, muy oída, ¿no? o siempre hay una persona que conoce a otra persona que ha hecho que le ha funcionado y que todos parece que somos expertos en, en todo y maestros de nada. Y todas esas frases que no ayudan a las familias ni ayudan a las personas con trastornos de la alimentación las queríamos, queremos que, que con el tiempo y con, con la aportación de, de todos nosotros eh, se vayan eliminando y que realmente quede una intervención de calidad en algo tan importante como los trastornos de la alimentación en personas con autismo que como de bien decía María eh, tiene una prevalencia muchísimo mayor de lo que nosotros esperamos de lo que nosotros quisiéramos o, o, o pensamos en realidad la guía eh, son una serie de recomendaciones pero no os vais a encontrar una receta universal donde digáis ah, cuando hace esto tengo que hacer esto y entonces me va a funcionar de manera eh, eficaz porque como bueno todo el mundo sabemos cada persona con autismo es un individuo único que tiene unas necesidades únicas y por lo tanto lo que puede funcionar en uno no le va a funcionar el otro y al revés la intervención en la guía eh, la vamos a basar en dos cosas en dos en dos áreas eh, importantes por un lado desde una visión global de la persona eh, de modo que podamos entender que los problemas de la alimentación, eh, los problemas de alimentación no, no repercuten únicamente en los problemas de alimentación y por lo tanto no se deben tratar de forma eh, aislada, sino que también va a repercutir todas las herramientas comunicativas que tenga esa persona o la calidad de las mismas, las habilidades en cuanto a la relación con los demás, eh, de forma que puedan entender eh, el comportamiento de, de los demás o lo que se le pide. Eh, todas las habilidades de autonomía que se puedan desarrollar en ese niño o esa niña e incluso las capacidades de juego, por ejemplo, los turnos, la alternancia, la atención conjunta, también va a influir en, en la alimentación. Y eh, Hemos eh, dividido la, la intervención en la guía en tres puntos, consideraciones generales, unos pasos y unas estrategias. Hay muy poca eh, información a nivel práctico de, editado eh, sobre qué tenemos que hacer en los trastornos de la alimentación en personas con autismo. Esta guía eh, surge de la práctica. Eh, todos los casos de personas que se han tratado, los hemos reunido, nuestra experiencia la hemos juntado y hemos elaborado esto. Por lo tanto, es un una herramienta que tiene que seguir siendo completada y que gracias a probablemente muchas de las aportaciones que vayáis haciendo podremos ir completando para una mejor formación de las personas que estamos eh, interviniendo con las personas con autismo. En cuanto a las consideraciones generales y aprovechando que todavía nos quedan algunos políticos por aquí, yo también voy a hacer una petición. <risa> Y, y bueno, pues supongo que este es el mejor sitio para hacer peticiones en cuanto a servicios. Y una de las recomendaciones que nosotros hacemos eh, de, de intervención y de intervención eficaz es que la realice una persona ajena a la familia y que se lleve a cabo fuera de casa. En este sentido viene la, la petición. Pedimos, desde aquí pedimos, muchos más servicios y servicios de calidad y formación en personas que intervengan con trastornos de la alimentación. ¿Por qué la recomendación de las personas ajenas a la familia para hacer una intervención? Básicamente por tres motivos. Porque nos evitamos un, un condicionamiento de, eh, eh, creado entre el niño con su familia y su entorno, evidente. Porque podemos trabajar desde una distancia emocional que las familias no pueden. Y por un tercer motivo, porque cuando hacemos una intervención en alimentación, a priori y previsiblemente, al principio de la intervención van a comer poco o nada. En ese momento de la intervención. Por lo tanto, eh, al hacerlo fuera de casa, nos aseguramos que en casa coma, aunque sea su comida habitual o que sea una comida. Eh, pobre en nutrientes o con exceso de algunos eh, componentes alimentarios. Voy muy rápido porque lo que nos, eh, también queremos es que os quedéis con las ganillas y que la veáis. Entonces, vamos a dar unas pinceladas por encima, como que la actitud del adulto, de la persona que intervenga, es muy importante y, la, y con actitud nos referimos a que realmente estemos convencidos que la intervención va a ser eficaz. Esa serenidad, ese control, esa situación eh, de, de poder del adulto, de, de yo controlo la situación, va a favorecer la intervención. También mencionamos eh, ciertas características del ambiente a tener en cuenta, por ejemplo... Desde los comedores sería conveniente trasladar al niño a un sitio eh, aparte, por dos motivos también. Primero por el niño, que tiene un problema de, por los niños que tienen un problema de, de, de alimentación, a los que les puede molestar todo el ruido o incluso ver comida que ellos normalmente no aceptan, y también por el adulto, porque nos vamos a sentir muchísimo más, me, más seguros cuando estemos trabajando aparte y no con todas las miradas encima de calla tu niño que me está alterando los míos. También vamos a, a, tratamos en la guía eh, temas como la, cómo colocarnos para controlar la situación o para que una intervención sea muchísimo más eficaz en frente de, del niño. Eh, eh, tenemos que tener unas normas claras, eh, el adulto y ser muy sistemáticos eh, a la hora de aplicarlas, manteniendo un ritmo tranquilo en la comida y sobre todo ser pacientes y no engañar al niño. En realidad de lo que se trata es de un traspaso de poder. Cuando se produce un trastorno de la alimentación en un niño con TEA, lo que se, eh, lo que se da es que ese niño o esa niña controla la situación no solo controla la situación en torno a la comida, sino también controla a la persona. ¿Vale? Es, es eh, control de todo, de todo lo, lo relacionado con la comida. Y Entonces lo que queremos es trasladar ese control de ese niño o esa niña al adulto, para que sea el adulto el que vaya a decidir qué tiene que comer, porque se supone que sabemos lo que tenemos que comer, y eh, cuánta cantidad, ¿vale? y en qué momento. Por eso muchas veces lo que hacemos es que me enrollo mucho, ¿verdad? Vale, por eso muchas veces lo que hacemos es retirar la autonomía en niños pequeños, porque ante todo es primero que coman y después que coman solos. Y, sobre todo, de establecer una idea en ese niño con un problema de, de, de alimentación de que comer es agradable, de que la situación de comer no es algo angustiosa. En cuanto a los pasos a seguir, lo primero que vamos a hacer va a ser registrar. Va a hacer, va, vamos a hacer un registro tanto de los alimentos que come como de los que no come, qué cantidad come y cómo los come. Alimentos y bebidas. Y también de los reforzadores. ¿Qué cosas les gusta? Juegos, juguetes, personajes de dibujos, eh, objetos. Por ejemplo, un, un boli para estereotipar. Pero siempre teniendo en cuenta que esos reforzadores no los van a poder utilizar en otro momento que no sea la comida, porque si acceden a ellos en otro momento ya no se los reforzadores. Y también vamos a re registrar durante la intervención. Después elegiremos el momento, es decir, vamos a intervenir en el desayuno, en la comida, en la merienda o en la cena. No podemos intervenir en todos los momentos a la vez. Prepararemos el lugar y el menaje lo más agradable para, para el niño y vamos a priorizar objetivos y esto también es importante porque muchas veces los trastornos de la alimentación, en los trastornos de la alimentación se manifiestan eh, problemas muy, muy variados, desde no sentarse a comer, a tocar la comida con las manos, a no comer sólidos, como decía María, bueno pues... Vamos a priorizar esos objetivos, no podemos tratarlos todos a la vez de forma que podamos trabajar primero el que se siente a introducir alimentos nuevos. Trabajaremos con anticipación visual desde el aula a los comedores y eh, con una exigencia individual. A cada niño es, eh, se le tiene que exigir, el, el objetivo es diferente. En cuanto a las estrategias, todos los apoyos visuales de los que ya estamos acostumbrados a, a utilizar para la intervención en personas con autismo, o por ejemplo contar e ir tachando eh, las cucharadas, negociaciones, que no chantajes. <risa> eh, control físico, y lo pongo inter en interrogación. Hasta, eh, hay que valorar cuándo necesitamos un control físico, en qué medida, y diferenciarlo de un abuso del control o de una autoridad excesiva, por ejemplo, dos o tres personas sujetando a un niño para que coma. Y refuerzos, pero no solo refuerzos primarios o refuerzos con objetos, sino también refuerzos sociales. Eh, como hablábamos de, de un sentido global, de, de un trabajo global eh, en cuanto a los trastornos de la alimentación, Vamos a trabajarlo también desde un ámbito multidisciplinar, de forma que, por ejemplo, los ALs y los logopedas tienen mucho que hacer, sobre todo a la hora de desensibilizar eh, o trabajar, fomentarle el tono de toda la zona orofacial. Eh, bueno, podemos utilizar un montón de material que sea en el mercado en función de las características del niño. También podemos utilizar muchísimo material para fomentar la autonomía y también lo podemos eh, trabajar problemas de alimentación desde el lado de los juegos, por ejemplo, desensibilizando toda la zona, metiendo dedo, haciendo masajes, juegos de soplido, de pompas, de velas, de compajitas con agua, eh, juegos con la lengua, de movimientos en la lengua, todas esas cosas que podemos trabajar fuera de lo que es el momento de comida y de comedor nos van a facilitar a la hora de intervenir en los trastornos de la alimentación. Y en cuanto a la salud y la prevención bucodental, sí que queríamos destacar que tenemos que tener en cuenta eh, cuál es el desarrollo bucodental de la, eh, una población, de la población en edad infantil porque los problemas los típicos problemas de aumento de babeo o de que empiezan a salir los primeros molares puedan afectar, pueden afect, estar afectando en los problemas de alimentación. De forma que, además, los problemas de alimentación, o sea, de, perdón, una alimentación determinada pueda provocar problemas bucodentales, por ejemplo, si es muy rica en glúcidos, o problemas bucodentales puedan provocar un trastorno de la alimentación y me refiero a llagas o caries que puedan producir un dolor y lo que haga es limitar a la persona en cuanto a la ingesta de los alimentos. Todo esto lo que nos lleva a, a establecer una intervención adecuada de los hábitos de higiene bucodental desde edades tempranas. Y bueno, pues como soy la última creo que me toca despedir, bueno, no la mesa, ¿no? Gracias por vuestra atención.